Vamos a ver cómo podemos cambiar el tipo de dato a un array que ya haya sido creado. Vamos a crear un array de enteros, np.array. Especificamos los enteros que van a formar parte y comprobamos su tipo. Efectivamente, NumPy infiere el tipo de dato in64. Ahora vamos a convertir ese array a flotante. Para ello utilizamos el método asType. Y le decimos el tipo de dato al que lo queremos convertir. Por ejemplo, float64. Y vemos que se ha convertido a float64. En realidad, el array a no se ha convertido a float64. Lo que ha hecho es devolver una copia de ese array. El array original sigue siendo de tipo entero. Si lo que queremos es convertir el array a tipo float, lo que hacemos es, a la vez que lo convertimos lo guardamos en la misma variable. Y ahora efectivamente ya podemos comprobar que el nuevo tipo es float64. Si convertimos de enteros a flotantes no suele haber ningún problema. Sin embargo, a la inversa se pueden producir ciertas pérdidas de información. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Creamos un array que tenga números decimales, 5. 8 8 y 8.9, 8.99 y 34.89. Lo escribimos junto y aquí tenemos nuestro array. Ahora lo vamos a convertir en entero. No hay ningún problema. As type y lo vamos a convertir en entero de 64 bits. Y observamos lo siguiente. El 5 se ha quedado igual. ...pero los otros números los ha truncado... ...cuando convertimos un array de flotantes a enteros... ...se truncan los números... ...y si lo convertimos, por ejemplo, a tipo booleano... ...pues también se puede producir pérdida de información... ...aquí lo que vemos es que todos los que no son ceros ...se han convertido a true... ...vamos a poner alguno que sea cero... ...para ver que en ese caso... Se transforma en false. Aquí tenemos el false que hemos creado ahora mismo.